de esta manera. se me acercó, me dijo dale la gloria a Dios, nunca te olvides de rezar y agradecer todo el mundo con la palma lo que él te da, y si tú andas en la avenida pídele a Dios, oh, que te cuide del malos hoy y de la traición. Oh, oh. Porque en la calle se come a veces y hay que luchar al, al. Y cuando menos lo considera te tiran a matar Porque yo sé muy bien que el blanquito que lo tiene todo No sabe aquí en el barrio cómo oh. vivo yo no, no, que la gente te tira piedras y tú sonríes, hey, hey, y la gente no sabe cómo, cómo tú sobrevives, hey, hey, pero mientras tanto una historia en tu vida tú escribes hey, hey, mientras tanto le envidia y la gente lanzando misiles, hey, hey, y esto se clave en tu oído como proyectiles proyectile, hey, hey, así que mejor piensa lo antes que desafíe. Hey. Te voy a tumbar todo ese ego y ser fuerte. Yo creo que tú no, no, no va a llegar a la viejo. Si te cruza con ese, tú eres un pendejo. Porque estoy apoyado por el más sobrado, el dueño del reino y es que tú estás claro que nadie le mete como yo le meto porque me mano el lírica dura y el consentimiento de que se cruzaron y van a morir con presentimiento dale la gloria a él y solo a él dale la gloria a él si yo va a su rey dale la gloria a él y solo a él dale la gloria a él si Dios es su rey, ya papá, ya papá, ya papá, ya papá, ya papá, dilo, dilo, como yo no soy nadie sin mi Dios, dilo, dilo, como yo no soy nadie, no soy nada sin mi Dios aplauso para papá Dios.